Bueno, yo creo que después de un largo maratón estamos llegando al final. Yo también fui profe 40 años y tengo que agradeceros el que hayáis aguantado una sesión tan larga, eh, a veces muy entretenida, a veces un poco dispersa. Eh, vamos a clausurar, porque ya podemos poco con el ánimo, y va a presidir el acto de clausura María Moreno, que aquí está como representante de la Autoridad Provincial. ¿Eh? Arrancamos con la autoridad municipal y ella representa a la autoridad provincial. Y Juanjo, como presidente de Europa Laica, no se puede resistir a dar unas palabras finales. Si te parece, damos primero la palabra a aquel señor para que seas tú la que lo usure. Bueno, pues muchas gracias. A... Nos demos todos muchas gracias a esta jornada. Yo creo que esta mañana se habían planteado claramente unos objetivos, los objetivos de ver el feminismo, cómo no, también el laicismo, y sobre todo ver cómo encontrar los puntos de sinergia, de intereses comunes, de reivindicaciones, de acción política, de acción social, entre ambos movimientos emancipadores. Y bueno, pues eh, elementos para pensar al respecto, pues han sido puestos encima de la mesa, quizá más sobre el feminismo por sí mismo que no por el laicismo. Y a mí se me queda un poco el, la tarea dentro de Europa Laica, que hacia cabo esta es una jornada de Europa Laica, en proponer en la, en la organización pues esta sinergia y que jornadas como esta pues ayudan pues a buscar esos puntos. En algunos momentos, y lo tengo que decir, que, bueno, creo que no hemos planteado y bajado a pie de máquina de cuáles son esos puntos, pero qué duda cabe que tenemos elementos para pensarlo. Bueno, repito que es un reto que tenemos en Europa Laica, like lo teníamos y lo seguimos teniendo. Sí que me atrevo a decir, como una reflexión personal de que creo que el punto más importante de confluencia en la práctica, en la acción política, en la acción social, en la acción de pensamiento institucional también, es en el tema de la educación. En ese tema, yo creo que Europa Laica tiene un bagaje muy importante que aportar, de hecho, está aportando a la sociedad. Creo que desde el feminismo también… Pero en esta sinergia que se trataba hoy aquí de buscar y que se trata de seguir buscando, pues desde el punto de vista de Europa Laica sí que animamos también al movimiento feminista pues, a sumarse también a campañas que tenemos en Europa Laica, como la campaña Religión Fuera de la Escuela, que al fin y al cabo ataca a una de las líneas fundamentales del por qué existe esta discriminación, esta falta de igualdad una escuela pública y laica, fuera de dogmas, porque los dogmas van en contra de la libertad de conciencia y que todo esto pues interpela al poder político, que es quien hace las leyes fundamentalmente, también a la parte eclesial, en la parte que le toca de las religiones como elemento fundamental del patriarcado. Bueno, en este estamos en la clausura, yo no, me interesa, no quisiera entrar más en debates y, y tampoco en discursos, solamente que tenemos un reto ambos movimientos y a la que a mí me respecta como presidente de Europa Laica pues llevaremos estos temas también a nuestros órganos, nuestra asociación para ir avanzando en este reto que tenemos común feminismo y laicismo igual como laicismo y muchas otras cosas más nada más y muchas gracias hemos llegado al momento final y aquí la autoridad nos va a despedir Muchísimas gracias, de verdad, porque a mí eso de ser autoridad eh, me gusta, la verdad. ¿eh? No, muchísimas gracias. Eh, quiero excusar la presencia de la directora general de Igualdad, Nuria Varela, pero por un problema que tiene de voz, eh, no puede acudir a todos los actos que quisiera. Por lo tanto, yo estoy en nombre del Instituto Asturiano de la Mujer, en el que os puedo asegurar que el laicismo está en cada una de las mesas, y en cada una de las sillas. Sobre todo porque, como vemos aquí hoy, somos unas generaciones que nos hemos criado con la mochila de las religiones, con la mochila de la culpa, con la mochila del pecado, con la mochila del oscuro y sobre todo las mujeres. Ni siquiera hemos tenido derecho a nuestra sexualidad. Así que que el laicismo campe. Por, todas las, por todos los sitios. Y sobre todo que se repitan jornadas como estas, en unos tiempos en los que parece que todo tiene que ser de menos de 240 caracteres. En los tiempos de la velocidad, en los tiempos de la rapidez para todo, jornadas como esta nos permiten realmente sentarnos, parar un momento y reflexionar. Y creo que la democracia lo que necesita y por lo tanto también el feminismo y el laicismo es reflexión parar un momento y no dejarnos llevar ni por odios ni por corrientes de velocidad extrema que lo único que hacen es pasar por encima de las cosas sin profundizar. Veo a mucha gente aquí que es maestra mía, así que os agradezco también que me hayáis posibilitado llegar hasta aquí y que las mujeres asturianas sigamos transitando por el feminismo y por el laicismo. Muchísimas gracias.